Hola. Vamos a ver cómo se activar Mostrar esta PC para poder ver en el explorador de archivos este equipo y así poder ver las carpetas principales y los discos duros más fácilmente. Vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha. Opciones. Pestaña Ver. Bajamos hasta localizar Mostrar esta PC. Marcamos su casilla. Aplicar a todas las carpetas si así lo deseáis. Aplicar y aceptar. Listo. Ya puedes ver este equipo en el explorador de archivos de Windows 11. Espero haberme ganado un me gusta, en cualquier caso, agradezco mucho la visita, un saludo.